Tu... W. U. N e. E. U. A. R. Argentina. ¿no? Es? <risa> <risa> sí, bueno. <risa> Yo celebro este momento por el que estamos viviendo y que la Universidad Nacional de Entre Ríos le dé el lugar que le está dando a la temática de la accesibilidad. Eh, porque se está pensando en un sitio que pueda ser navegado por, por todas las personas o por todos los, los colectivos de personas, independientemente de sus características. Y en ese sentido, eh, yo encuentro eh, el portal UNER edu.ar, que es el que más he recorrido, el que más conozco eh, de la de los portales que ha desarrollado la universidad como un lugar muy accesible, de muy fácil navegación, donde hemos podido entrar a cada uno de los, de los links, de los enlaces eh, sin ninguna dificultad, donde uno puede acceder a cada una de las cosas que le interesan eh, sin problemas, que tiene mucho texto, que hay mucha descripción en todo lo que refiere a, las, a los indicadores que te van llevando a cada uno de esos enlaces y eso es fundamental para que el lector que en este caso el que yo uso se llama JOS, que es el lector de pantalla, el que usamos en general las personas ciegas, nos permita eh, poder leer cada una de las cosas que nos interesan y, e ingresar a cada uno de esos enlaces y hasta incluso poder acceder a los videos, a los audios, que son las cosas que muchas veces lo que más necesitamos las personas ciegas por obvias razones, es al no poder ver necesitamos oír y bueno, ayuda mucho que eh, sea muy muy fácil de navegar en este sentido. Desde UNERNOTICIA se puede acceder al suplemento cultural. Desde una noticia se puede acceder al suplemento Entonces cultural. Yo lo conocí, y solo con de nuestros artistas, pero también con una mirada global sobre el ámbito de las letras, el arte y la música, al portal que pone a disposición institucional, listo, link, Profundizar un camino que ya han empezado a recorrer que tiene que ver con la descripción de fotos, con la descripción de imágenes eso para nosotros es fundamental el epígrafe lo que dice la foto a qué refiere y que sea lo más lo más preciso posible de lo que de lo que de lo que es la foto digamos de lo que es la imagen que sea una, una descripción necesariamente de la imagen y la otra tiene que ver con los eh, con los, los banners que a veces hace que el el show te vaya leyendo eh, de, muy muy rápidamente demasiadas cosas distintas eh, y esto, eh, lo que tiene que ver con imágenes, siempre eh, genera eh, alguna dificultad en la navegación. Eh, si ustedes van a, van a escuchar, viste que cuando nosotros fuimos navegando la página, en determinados momentos se interrumpía el texto para contarte otra cosa que tiene que ver con, eh, lo, que, eh, con lo que gráficamente se ha establecido. Pero lo señalo como un elemento a tener en cuenta, también debe haber un equilibrio ¿no? entre lo que... Digamos, para que la persona con discapacidad visual pueda navegarla, pero que también para la persona que está viendo la página guarde cierta estética desde la gráfica en, el, en lo que se quiere decir, en lo que se quiere recorrer. Se incorporarán investigadores altamente calificados. Nuestra universidad incorporará nueve doctores y 12 profesionales asistentes que serán financiados por el Ministerio de Ciencia. punto.. punto, punto. Conferencia Internacional a nivel 1, Conferencia Internacional el 31 de julio es la fecha límite para el envío de resúmenes para participar en la conferencia. Noticia, ¿verdad? Internacional, ¿verdad? Sobre punto, punto, punto. Hay sitios que son mucho más accesibles, que son mucho más navegables que otros. En general, estamos, digamos, necesitados de recorrer un largo camino. La mayoría de los sitios no son accesibles. Por eso se destaca lo que la universidad ha hecho porque ha trabajado precisamente en atender aquellas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad eh, y que permitan que la, la navegación sea lo suficientemente sencilla para que una persona que tiene conocimiento, pero un conocimiento muy básico, como quien habla, yo no soy un experto en la informática ni mucho menos, eh, hay personas ciegas que sí lo son y, hay, y han tenido un amplio desarrollo. Lo mío es esencialmente básico hacia lo que necesito, pero ¿qué quiero decir? Si yo la puedo navegar, imagínense que una persona ciega que conozca más de informática podrá manejarse mucho mejor todavía en este sitio. Sacando las páginas que están pensadas para personas con discapacidad, digamos hablando de una página general, digamos debe tratarse de uno de los sitios más accesibles que yo haya recorrido mmm, en este tiempo. Y eso es un dato no menor, aún con todas las cuestiones que puedan quedar por, por reformularse. Es decir que la Universidad Nacional de Entre Ríos, por lo menos en el, en el portal del que estamos hablando, ha desarrollado un esquema de accesibilidad muy importante que podrá ser profundizado, pero que por lo menos para las personas ciegas hoy por hoy ya es muy bueno.